Estoy cansado de mis tres juegos. Santo, sea, tengo estos tres juegos. Oh, tengo una idea. Voy a buscar un nuevo juego. A ver, eh, Metal Canicas. Listo, a esperar cinco minutos después. ¡Qué emoción! Ya va a comenzar el juego de Metal Canicas. Defensor también. Y voy a jugar el mundo de los asquerosos bebés llorones. Vamos a ver cómo me dan con mi ejército de canicas. que superar mi primer nivel porque yo soy un malcriado ¡Oh, no, es una orden. de esas asquerosas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a necesitar? Mis canicas no son suficientes. ¡Ah! Oh! ¿Un polverup? clase de polverup es este? Es una bomba. ¡Ah, oh, ya entendí! <risa> <risa> ¡No lo logré. Esperen hasta la parte 2. Pero Sammy no podrá descansar hasta conseguir lo que yo quiero.